¿Has oído hablar de Libertad UPC? En este video te contaré tres cosas que debes conocer sobre esta nueva propuesta. Libertad UPC significa que desde ahora la UPC te da la opción de elegir cómo quieres llevar tus cursos, de manera presencial o virtual. Así es, podrás disfrutar de la misma calidad y exigencia académica de la UPC llevando tus cursos desde el salón de clases en nuestros campus o desde tu casa. En ambos casos, garantizamos los mismos niveles de aprendizaje y desarrollo de competencias. Solo ten en cuenta que algunos cursos, por su naturaleza altamente práctica, solo se dictarán de forma presencial. Esto es muy sencillo. Lo único que deberás hacer es entrar a nuestra web www.upc.edu.pe, buscar tu carrera y revisar la malla académica. Ahí te mostraremos en qué cursos podrás elegir entre virtual y presencial y cuáles serán solamente presenciales. En tu proceso de ingreso a la UPC tendrás que elegir entre una de las modalidades que ofrecemos para tu carrera. Modalidad presencial es la que ofrecemos desde que se fundó la universidad y la recomendamos para quienes quieren llevar la gran mayoría de sus clases en el campus. Esta modalidad te permite hasta un máximo de 20% de créditos virtuales a lo largo de tu carrera. Modalidad semipresencial. Esta modalidad es muy conveniente ya que te permite llevar entre un 21% y un 70% de créditos virtuales a lo largo de tu carrera. Cada ciclo podrás llevar algunos cursos presenciales y otros virtuales sin mayor restricción y de acuerdo a tus preferencias. Modalidad A Distancia Te permite llevar entre un 71% y un 80% de créditos virtuales a lo largo de tu carrera. Esta modalidad es perfecta para personas que no viven en Lima y quieren llevar la mayor parte de su carrera de forma virtual. En UPC nos apasiona la innovación y ahora con Libertad UPC queremos dar a nuestros alumnos la posibilidad de vivir una experiencia de estudios única y a su manera. Libertad UPC te permitirá manejar mejor tus horarios, trabajar y hacer prácticas con mayor facilidad y hasta llevar algunos ciclos de tu carrera sin estar en Lima. Ya sabes, ahora tú eliges cómo estudiar.